En el caso español, el régimen austeritario que está imponiendo la Unión Europea tiene un impacto posiblemente mucho más significativo que en otros países, principalmente porque en nuestro caso el modelo de estado de bienestar es bastante embrionario, no hemos alcanzado nunca un nivel parecido en los países del centro de Europa. Lo que está suponiendo este modelo europeo que se nos está imponiendo es en definitiva un desmantelamiento total de este sistema de bienestar. Al mismo tiempo, lo que está suponiendo también es bloquear las posibles salidas más reactivas que hay ante la crisis. Es difícil pensar en un cambio de modelo productivo o en un cambio social más dinámico si no hay una participación fuerte del sector público. Las restricciones que plantea el marco de la Unión Europea en nuestro caso son a diferentes niveles. Por una parte imponen límites marcados y evidentes a lo que son las políticas macroeconómicas. Política fiscal, política monetaria tienen un margen extremadamente reducido. Imponen también límites a las políticas estructurales. Es más difícil aplicar una política industrial que nos pueda favorecer más o otro, otro tipo de políticas de esas características. Y al mismo tiempo es un elemento que legitima los intereses de los grupos y corporaciones nacionales. De alguna manera la Unión Europea sirve como excusa y legitimador de intereses nacionales que van en contra de la modernización del país y del progreso.